Pues sí, muchas gracias. Eh, perdone, presidente, ¿estamos en el turno de portavoces? Sí. Gracias. Bueno, pues lo primero que quiero hacer es agradecer a los dos grupos que ya se han manifestado a favor de apoyar esta moción y expresar también la idea de que en ese marco entendemos que es una, una moción ambiciosa, en la cual hemos querido o con la cual hemos querido abrir un debate que sabemos un deba que va a ser un debate largo, un debate en el que hay que hilar fino y en el que habrá que llegar a, a, a, a acuerdos eh, y, a, y, a, y a consensos con con el resto de fuerzas políticas, pero entendemos que este es el camino y que la apuesta tiene que ser decidida y, por lo tanto, eh, con esta moción de medidas en la cual planteamos medidas concretas, queremos hacer palpable y visible esa apuesta decidida, esa apuesta ambiciosa, que marque el camino constructivo en el que tenemos que ir trabajando para conseguir que no sigamos la senda que… en, en en transporte y en movilidad, viene marcada en este país por, por las políticas, sobre todo, de, de los últimos gobiernos, sino que el cambio, ese cambio que, que generaba tantas expectativas y ese cambio incluso de, de, de ministerio y de comisión en la que nos hallamos, comisión de, de transición ecológica, sea algo más que, que una palabra, un concepto muy hermoso, un objetivo muy deseable, y se convierta como digo, en hechos, en políticas reales que, que nos hagan transitar hacia, una, hacia una, un horizonte energético más saludable, más sostenible y medioambientalmente 100% renovable. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.